Voto Unido para mí es eh, una forma más de reafirmar la revolución y, y la continuidad de la revolución cubana. Un diputado al Parlamento cubano, principalmente, transparencia. Ser transparente.